¿Cuánto se goza? Uh, falsante. Falsante. Reinaldo, ya. Ay, ¿Cuánto nos... se goza? ¿Qué te puedo... eh, muchísimas gracias muchachos a toda la gente que ha estado con nosotros. Yo recuerdo que hace unas semanas Olmedo Cabe estuvo en el programa y precisamente le preguntábamos de eso y él establecía que esos fondos estaban y que se le estaba haciendo los pagos a través del MAP, que la gente hiciera sus gestiones, eh, hasta ver el Ministerio de, Admi de Administración Pública. ¿Usted ha hecho eso, Reinaldo? ¿Usted fue al MAP? ¿Qué le dijeron que debía de hacer? ¿Qué situación tiene el INDRI con estos pagos, porque al final es la institución que se ve que no que no, ha, que no ha erogado, que no le ha pagado a esa gente. Al igual que este tema del ayuntamiento, que en unos segundos voy a hablar de esto. Primero, quiero pasar estas imágenes que en el día de ayer o antes de ayer mostraba y que hoy nuevamente, Francis, atención, eh, me las envían. Esto es en la Villa Olímpica. ¿Quién me la manda? No sé si eh, puedo decir el nombre y demás. Eh, no, vi, no, no, vive no, no. en un segundo nivel. ¿La Villa Olímpica? En la calle Paseo de los Periodistas. Ay, Dios mío. Él dice, ¿cómo yo puedo tener esta basura en mi casa? En un segundo nivel, una semana sin pasar el camión de la basura. Papá, sí. Frederick que está viendo el programa, dice, él, mi pregunta es, ¿no le pague el ayuntamiento a Móvil Problemas? Pero móvil soluciones, Frederick. Dice, es lamentable que día a día sean las mismas denuncias y no es por hacerle daño a nadie, pero el problema existe y no buscan una solución. Tenemos casi dos años, Francis. Sí. Yo vivo en un segundo nivel. No puedo tener esa basura casi una semana por irresponsabilidad de las autoridades. ¿Qué hacer? Ponme la barrica donde no cabe una más. O sea, ¿Qué hacer? Yo me pregunto, le pregunto a Frederick, le pregunto a Yerian, le pregunto a Francis, le pregunto a Siquio si está viendo el programa, le pregunto a Eric, le pregunto a la comunidad de la Villa Olímpica y otras comunidades que tienen días que no se les recoge la vacuna. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eso es fácil. El ayuntamiento, que es el, en este caso, eh, quien recibe el servicio, lo que debe hacer es exigirle a la compañía darle un plazo para el cumplimiento de, del contrato y en el caso de rescindirlo. Mira, o me cumples esto, incluyendo cambiarme esos camiones feísimos, porque la, el contrato dice que... ¿Deteriorado? Tienen, porque ¿Deteriorado? Que ¿Feo? ¿Verdad? ¿Deteriorado? Sí. Eh, eh, la palabra no es feo, sino deteriorado. Me lo tienen que tener en buenas condiciones y me tiene que rec eh, recoger la basura o eh, los desechos sólidos con regularidad. Si no me cumple con eso, te rescinde el contrato. Lo que hizo, que hay que destacarlo, eh, el de Santo Domingo Este. ¿Qué? Rescindió los contratos con toda la compañía y, ca y compró camiones nuevos. Un contrato dañino que había dejado la pasada gestión. Y lo resolvió. Cuando pregunto qué hacer, le pregunto a los muchachos acá, es porque tenemos casi dos años escuchando, realmente son justificaciones, excusa, que el COVID, que la selección, el proceso de elecciones, el trapaso de mando, eh, que el vertedero y todo lo demás. La realidad es que a la fecha nosotros tenemos... Una problemática, de hecho en estos días se, se expresaba en la sala capitular aquí en San Francisco de Macorís Diciendo es una realidad del tema de la basura, o sea no lo estoy diciendo yo No le está diciendo la comunidad de la Villa Olímpica con esas imágenes que no manda Frederick O sea la, la, los regidores decían sí, hay un problema en San Francisco de Macorís Que no ha sido posible solucionar Entonces tenemos una llamadita muchachos eh, Que no ha sido posible solucionar Serias, dificult serias dificultades con mantener la ciudad limpia si la gente no cumple con ese con ese deber que tiene de sacarla a la hora del día de que el comercio no saque todas esas cajas a los frentes, todas las fundas plásticas y demás se supone que debe de haber un trabajo de supervisión de fiscalización, de sanción si en el área comercial no cumplen sacando todas sus cajas el día completo en la parte céntrica o comercial Ah, pero que la comunidad no, no cumple Porque tiene que sacar la basura cuando va a pasar el camión por si sí el camión no pasa ¿Qué va a hacer? ¿La va a poner de, de adorno en la casa? No Porque eso produce Contaminación Produce gusanos Atrae cucarachas Atrae ratones emana un líquido muy apestoso, el elixiviado que bota la basura, ese líquido. Yo no imagino cómo sería tener una semana cuando ya usted tiene basura dos días en su casa y el hedor es inaguantable. Entonces, ante todo esto, causa malestar, causa indignidad. El hecho de que ya yo realmente me estoy cansando de hablar de ese tema, de la basura, que lo he asumido mucho, he hablado mucho del tema. ¿Hasta cuándo va a tener San Francisco de Macorís recibiendo este tipo de denuncias? ¿Hasta cuándo? Sencillamente no lo sé. Cierro el tema ahí. Por otro lado... Eh, escuchar, conocer nosotros la situación que a raíz de las cancelaciones de esta cantidad importantísima de ex empleado del ayuntamiento, a la fecha tengamos nosotros que observar, escuchar, ver, estos ex empleados que no hayan podido recibir su pago. Señores, la dignidad, de, la dignidad del ser humano tiene un valor importante. ¿Usted cree que es posible que nosotros conocemos casos, como citaba ese señor, de gente que ha muerto en el proceso? De gente envejecida, que lo único que hizo durante una década, 15, 20, el señor Lorenzo hablaba de 47 años, de gente ofreciendo servicio a San Francisco de Macorís, en una alcaldía, 50, 60, 70, el caso de un señor que habló de 87 años y que no haya podido recibir su compensación por una cancelación, sus prestaciones laborales. Óyeme, nosotros tenemos que revisarnos. Nosotros tenemos que revisarnos como sociedad. Nosotros tenemos que revisarnos como instituciones públicas, como funcionarios. Un problema que dejó Alex ahí, porque fue un problema que dejó, y que a la fecha la actual gestión tampoco ha podido, por una razón u otra, no vamos a entrar a esos detalles, el presupuesto, que si eran tanto, que si no tenía el dinero, que si eran botellas. Que a la fecha tenga esta gente que ir todos los miércoles frente a una alcaldía para que le paguen dos mil o tres mil pesos que le deben por un trabajo que hizo durante años. Esto no tiene palabra para expresarse. Lo más que podría decir que es una vergüenza del punto de vista del compromiso institucional, del respeto al trabajador. ¿no previó Alex al momento de la cancelación de esa gente de dónde iba a sacar ese dinero? O sea, él no pensó que iba a tener que liquidar. En este momento están varados por X o por Y, pero la gestión actual tampoco ha podido cumplir de una partida en mayo, estamos hablando de una cantidad importante de gente que sigue luchando y que ya no tiene oportunidad prácticamente de trabajo, porque son gente adulta, son gente de la tercera edad. Dios mío, que posiblemente esté esperando ese dinerito para tenerlo ahí, para comprar sus medicamentos, para durar dos o tres meses haciendo la comprita en la casa, para hacer una reparación, comprarse un motor o poner una paletera. Repito, ya no tienen oportunidad laboral. No tienen recursos económicos para emprender o poner una empresa o un negocio. La empatía, ponerse en el lugar del otro, señores. Sí, es un valor muy importante. Buenos días. Buenos días. Reinaldo, sí, no, eh, queríamos escucharle. Adelante. Mira, eh, voy a descubrir el término, está bien, vamos a decir que sí. Bien. Pero oye lo que pasa. Eh, el gran dilema que nosotros, sí, para ti, nosotros hicimos todo el procedimiento completo. Incluso esos expedientes, que son 200, no es Reinaldo solo, son 202 empleados. Y en la, esta defensora pública, Tena la Martínez, acogió esos expedientes y logró que se lograran los fondos en el 2019, ¿Qué pasó? Que entró la pandemia y se adelgazó el procedimiento por el fruto de la pandemia. Pero los fondos están erogados. Entonces, el argumento del señor elmer Cava es que esos expedientes son de peledeístas. Y eso es falso. No te digo a ti que haya peledeístas, que lo hubo, que lo hay. ¿Pero qué tiene no... que ver que sean peledeístas? Ese no no es, es el argumento de que de él utiliza para no, para no hacer el procedimiento de que, que, no tiene que tiene que, que hacer ver. la Contraloría. No, pero ¿y cómo va a ser? Yo no creo, eh, eh, Olmedo bueno, se presta ya ya, a eso. Ya, ya, créelo, porque es así, Pero Olmedo no, decía que era su hermano, que le correspondía a la curul, Coño. de diputado. Exacto. Hoy Continúe, no Reinaldo. Nos no no no dicen cosa. a nosotros que eso es problema de Olmedo, porque Olmedo no es autorizado a que se eroguen los cheques, no los fondos, los cheques ya. Los che perdón, ¿los cheques debe de ya hacerse en el INDRE, en la institución? No, no, el no, Tesorería ¿Dónde? Nacional, pero el INDRE lo paga. ¿Me entiendes? Ok. Sí, el INDRE es que entrega los cheques, pero el lo, lo, lo hace los cheques, el INDRE lo entrega, pero que Olmedo no ha hecho el procedimiento para autorizarlo, porque él dice que son peledeístas ¿tú me entiendes? Entonces, en mi caso, un error so, eh, que, fui, que duré nueve años en relaciones públicas del INDRE, y que trabajé como, como un empleado del Estado, yo tengo la facultad de seguir mis prestaciones y caen hecho los procedimientos para que se los pague a todos. Lo que pasa es que como yo soy mi calidad de periodista y de abogado, los otros son con seres, son choferes, son personas que, o serenos, que no tienen la misma potencia, sí, no tienen la claro. competencia quizás, para decir lo que yo digo. Uh -huh, uh -huh. Pero son 202 empleados que tienen ocho años, ocho años esperando sus prestaciones. ¿Tú me entiendes? Que no fue ayer que lo cancelaron, hace ocho años. Y los fondos están erogados. Entonces, este señor con infular de todo poderoso, dice que no no va a pagar. ¿Tú me entiendes? Porque pesar... cuando él estuvo aquí, reinado, perdón, ahí rapidito, él dijo que lo que debían de hacer, por eso yo le decía a usted, usted fue al MAP, en, en, en, hablando por el sí. caso suyo, que por claro. eso era que no se le habían entregado el dinero, que no habían hecho como la gestión, eso fue lo que no, hizo. No, no, no, porque oye, incluso Carolina, los expedientes se formalizaron ante el defensor del pueblo después de haber hecho todo el procedimiento frente al MAP, es decir, ¿por qué se rocan los fondos? Porque estaban los expedientes terminados y listos. ¿Tú me entiendes, eso, eso es una vulgar mentira de él, entonces pidiendo que están terminados y se rogan los fondos para el pago de todas esas prestaciones, que es un monto millonario, porque son 202 este empleados, gente que cuenta con 15 y 20 años yo tenía 9 años en relaciones públicas libre libre. Ok, por Bien. último Reinaldo entonces, ¿qué, ¿qué usted va a hacer esperando que tal vez eh, Olmedo cambie de parecer? No, esperar que venga un cargamento de acá 47 y salió a buscarlo. No, Pero, vos, no ahí, entonces, sino, ahí, ahí le digo yo que no, Reinaldo. <risa> una sentencia, ¿no? ¿No tienen una sentencia? Sí, es lo que ah, dice. Ah, bueno, pues entonces eh, eh, bloqueenle la cuenta, embárguenle la cuenta. Pero dice. aquí también hay sentencia a favor. Eh, Embarguenle la cuenta, bloqueensela. Ustedes tienen la potestad para eso. Si ya, tiene, Óyeme, si ya adquirió el valor de las cosas irrevocablemente juzgadas, se convierte en un título ejecutor y lo pueden ejecutar. Así que déle para allá. ¿Usted se pena. imagina lo que usted dura 8, 10 años? hasta un año que usted dura en una empresa? Si usted es cancelado... Claro. Oígame, bueno. eso está, está establecido legalmente que hay que Es un pagarle. problema que tenemos... Óyeme, yo no eh, entiendo. La, la verdad no lo de la entiendo. la vida de la República Dominicana. Vamos lo no sé, Una realidad. es eh, Cierro, muchachos, diciendo... Sí, sí. Yo espero que llegue el momento en que nosotros estas cosas podamos decir que, que eran o que son, que son del pasado Porque hay que romper con esta cultura como eh, política descarada, porque es que no hay forma señores La responsabilidad en las instituciones, la palabra tiene valor Usted ser fiel al cumplimiento de las normas, porque para eso que usted está ahí Para eso que se le paga, para eso fue que se le puso, no para que usted esté haciendo lo que usted quiera Muchas gracias, muchachos. Gracias.